Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo se ejecuta la instrucción de salto incondicional J en la implementación multiciclo de MIPS. Ya sabéis que una instrucción de salto incondicional, por ejemplo, J bucleini, lo que realiza es, eh, obliga, digamos, a la ejecución del programa a continuar, no por la instrucción que va inmediatamente después, sino continuar por la instrucción que tiene la etiqueta, en este caso, bucle Por lo tanto, es un salto que se produce sí o sí sin tener que cumplirse una condición particular. ¿Cómo se codifica esta instrucción en binario? Por un lado, el código de operación que representa la instrucción J es el valor 000010 y está ubicado en los 6 bits superiores de la instrucción, como es habitual. Por otro lado, la etiqueta en realidad corresponde a un valor numérico, de 26 bits que se encuentran en los bits del 25 al 0. ¿Cómo se calcula la dirección del salto? Bien, estos 26 bits, por un lado, sufren una, un desplazamiento de dos posiciones hacia la izquierda, lo cual equivale a multiplicar por 4. ¿Esto por qué? Porque las direcciones de, de memoria en MIPS deben ser múltiplos de 4 porque las palabras son de 4 bytes. Y este desplazamiento de dos posiciones hacia la izquierda nos garantiza que la dirección del destino va a ser múltiplo de 4. Pero claro, tenemos todavía 28 bits, la dirección debe tener 32. ¿Qué hacemos con los 4 bits que nos faltan? Los 4 bits superiores de la dirección del destino se copian, en este caso, del valor del registro contador de programa, que vale PC más 4. El primero de los ciclos de esta instrucción J es el habitual, es el ciclo de búsqueda de instrucción y ya sabéis que es compartido con todas las instrucciones. El valor del contador del programa se le proporciona a la entrada de dirección de la memoria que corresponde a la dirección de memoria de la instrucción J y la instrucción se sale de la memoria y se escribe en el registro de instrucción. Por otro lado, el valor del contador del programa se proporciona a la unidad bimeticológica, donde se le suma 4, donde PC más 4, el resultado, eh, sale por aquí, atraviesa el último multiplexor de la derecha y se vuelve a escribir en el registro contador del programa, precisamente en el flanco de reloj, justo cuando termina el actual ciclo. En el segundo de los ciclos también es eh, compartido con todas las instrucciones es el de decodificación. La instrucción que la tenemos guardada en el registro de instrucción se hace, se toma los 6 bits superiores, el código de operación, que identifican, en este caso, a la instrucción J. Luego se hacen una serie de operaciones que son comunes y en este caso no nos sirven para nada la instrucción J, pero de momento todavía no sabemos qué es J, por eso las hacemos también, que es leer dos registros que se van a guardar en A y en B y calcular la dirección hipotética de un salto condicional mediante eh, el inmediato extendido de signo desplazado hacia la derecha dos posiciones que se lleva a la ALU y por el otro operando de la ALU se le lleva el valor actual del contador del programa. El resultado de la suma se guarda en salida ALU. Como digo en este caso particular de la instrucción J, ni salida ALU, ni A, ni B nos van a servir para nada. En el tercer y último ciclo de la instrucción J, lo que hacemos es lo siguiente. Cuando ya sabemos que es una instrucción J por el código de operación, hay que tomar los 26 bits inferiores de la instrucción porque codifican, como hemos dicho, una dirección del destino del salto. Y de esos 26 tenemos que ser capaces de, digamos, traducir o convertirlos a un valor de 32. ¿Cómo los conseguimos? Los 26 bits inferiores vienen por aquí y primero se, los, se multiplica por 4, es decir, se desplazan dos posiciones hacia la izquierda, con lo cual ya tenemos 28. Los 4 bits superiores se toman del registro contador de programa, que es un valor de 32 bits, pero de estos 32 bits solamente nos quedamos con los 4 superiores, es decir, del bit 31 al 28, son 4. Estos 4 bits que vienen del PC más los 28 bits que vienen por acá se concatenan, 4 y 28, para dar la dirección de 32 bits que corresponde al salto condicional. En la instrucción J se activa la, la señal fuente PC para que se seleccione la entrada número 2, que es precisamente esta. Y el valor de la dirección del destino se lleva precisamente a a la entrada del contador de programa. Por otro lado, como se activa también la señal escribir PC, en esta puerta OR prevalece el 1, ya que tengo 0 más 1, 1. Y esta es la señal de habilitación de escritura en el contador de programa. Cuando llegue el flanco del reloj, justamente al terminar el ciclo, se producirá la escritura en el registro PC del valor de la dirección del destino, del salto que hemos calculado. Y de esta manera, con tres ciclos, habríamos terminado la instrucción J. Y hasta aquí este vídeo de hoy.